Miren lo que es esto. Una joyita, hermano. ¿Ah? ¿Qué me contás? No quiero hablar mucho porque la verdad que no sé si hay gente acá dentro de la casa. Aparentemente sí porque hay cortinas. Mirá, mirá lo que es el rambler. Boca de pescado. Y un falcón. Una belleza. El está bastante lindo, chicos. Mira lo hay adentro. Bueno, no me atendió nadie, así que nos vamos. El Falcon tiene motor. Muy buen estado. Bastante buen estado, chico. Pasa que esta chapa era más dura. Y acá está belleza. Qué belleza, amigo, este auto. Está terrible adentro. Mira lo que es... Pasa rueda. ¡Ugh, amigo!